Esta es mi carrera, no estoy perdiendo el tiempo, digan lo que quieran. Estoy muy claro que la espera, desespera. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando llega, llega. Y no voy a frenar. Esto es lo mío, a mí nadie me va a callar. Miseras. Así como el mar, tú verás el principio. es voy a mirar. Mirar y criticar. Pero criticar. dime tú qué tienes. No veo nada que tengas que aportar. Que tengas que aportar. Qué fácil es mirar. Fácil Mirar y criticar Pero dime tú qué tienes, solo veo envidia Y eso a mí me resbala Por mí que hablen, ninguno sabe nada O qué diablo he hecho por seguir activo En la jugada, cuánto viaje realizado Con felicidad en la cara Solo porque ese día Por lo menos un tema se grababa Cuánta discusión en casa tuve Por querer soñar con llegar a la nube Egoísta nunca fui si subo Conmigo subo, en mi familia es mi inspiración o no el deseo de una forrune pero de igual me escucha a mí, no a quienes subestimaron. Al final, toditos se callaron. Se dieron cuenta quién soy, quién seré. Así no estén a mi lado. Dish, por mí sigan hablando. Mientras no progresando y cada vez más acercando a la vida que le prometí a las que me está apoyando Y no hablo de un culo, sino por la que por mí se sí está qué rezando. Fácil mirar, qué fácil es mirar, mirar y, criticar, mirar y criticar. Pero dime tú qué tienes. No veo nada que tengas que aportar. Que tenga que qué fácil es mirar, mirar, mirar y criticar. Pero dime tú qué tienes, solo veo envidia y eso a mí me resbala. Ni que maldigan, van a hacer que yo pare de rapear. Este es mi sueño y lo demuestro así tenga que pelear Gracias Devana por el apoyo de la gente Que si confía en uno en mi carrera están presente. Soy ese chamo tranquilo que usa lente Que por superar se mantiene una lucha siempre A veces siento que todo lo que hago es en vano Pero te soy sincero, a la música la amo Pese a que cada tema tenga foca reproducción Se le está dejando el alma, se le entrega el corazón Nadie sabe por lo que he pasado, el pasado pisado cuesta mi carrera y no estoy agotado Ando enfocado en cada grabación en cada letra no me importa ser primero, pero sí cruzar qué la fácil mesa. Mirar, mirar y criticar. Pero dime tú qué tienes, no veo nada que tengas que aportar. Qué fácil es mirar, mirar y criticar. Pero dime tú qué tienes, solo veo envidia y eso a mí me resbala No me importa quien critique, me interesa quien me apoye Ando con mi arma Play y el e. leal hermano Roger, somos reales La llave, la clave que une amistades, si no está con humildad Mano de mi combo dale porque sabemos que sudarse la vaina de cero Conocía que me ofreció y luego me pusieron pero conocía que no ofrecí de cora y siendo sincero Y al ver muchos recursos me ignoraron y se fueron pero Así es la vida mano interés en vano si no tienes un coño nadie estará a tu lado Roto estarán de luto con esto que ejecuto porque se darán cuenta que estamos viendo más frío del hood en mi combo que frao con el que yo ando siempre día y noche activado ya no hay quien me detenga quiero money quiero prendas quiero que la vida con algo bueno un día dice lo chave pero no detiene nadie lo detiene me andamos bien, I'm not going to criticize you, que Oh,